¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con enorme gusto. A nombre de Arturo Aubry, nuestro director de calidad del distrito 34, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan Ernesto Garcepiña, el Zoom Master Chair del distrito, y hoy tengo la oportunidad y el gusto de poderte presentar un webinar más. Este, esta serie de webinars que se han preparado, directamente de la dirección de calidad para que tengas información y para que sepas exactamente cuáles son los lineamientos y la forma de hacer las cosas de la manera más adecuada. Sabemos que no hay malos Toastmasters, hay Toastmasters que no se capacitan, que no preguntan o que no tienen la información a la mano. El día de hoy tenemos una extraordinaria ponencia que tiene que ver con todo aquello que debemos de saber conocer y manejar para tener sesiones de calidad. Nuestra plática del día de hoy, estándares de calidad de un club, porque todos somos socios y al ser socios estamos en un club y el estar en un club nos compromete a hacer las cosas de la mejor forma. Esta plática entonces va a dar inicio y te voy a pedir que vayas tomando nota de aquellas cuestiones que te vayan surgiendo, aquellas interrogantes, puedes escribirme en el chat, yo estaré tomando nota de tus preguntas para que al final de la presentación de nuestro ponente vamos a tener un diálogo y nuestro oponente irá contestando todas y cada una de tus inquietudes para que nadie se vaya con ninguna duda. ¿Quién es nuestro oponente el día de hoy? Él es originario de Sinaloa. Actualmente reside en la Ciudad de México. Se desarrolla como arquitecto en una desarrolladora de vivienda vertical como coordinador de proyectos. Es socio de la organización desde el 2014, fungiendo roles desde oficial de asamblea, presidente, director de área, director de división y actualmente como coordinador de calidad de clubes del distrito. Sin más, te pido que a la distancia, ahí donde estés, mándanos una reacción, un aplauso fuerte, virtual, a la distancia, él sentirá tu energía. Perfecto, mira, ya nos están saludando, mi estimado. Está con nosotros Abraham López. Bienvenido, mi querido Abraham. El micrófono, el escenario y la pantalla son tuyas. Muchas gracias, estimado Juan bueno, Ernesto, gracias por tan efusiva <ríe> presentación. Y muchas gracias a nuestro director de calidad del Distrito Arturo Aubry por el espacio para poderme comunicar y brindarles un poco de lo que he aprendido tal vez en los últimos años dentro de Toastmasters. Pues bien, amigos, el tema es estándares de calidad de un club. Los estándares de calidad están muy definidos dentro de Toastmasters. Pero muchas veces no los conocemos porque simplemente no nos adentramos o ni siquiera nos preguntamos cómo definimos a un club de calidad. Y el, la calidad de un club la podemos comparar mucho con estas galletas, tal vez. Estas galletas forman, estas, estas galletas forman parte de lo que cada uno de nuestros clubes ofrece a cada uno de sus socios, a cada uno de, los, de las personas que están llegando a nuestras sesiones. Y es que, si nos ponemos a pensar, todas tienen los ingredientes básicos. Todas cuentan con harina, azúcar, chocolate, en mantequilla, en fin. Pero cada una de ellas tiene una fórmula diferente. Algunas tienen más harina, otras tienen más chocolate, en fin. Lo importante es definir cuál es la mezcla o la fórmula que a ti más te gusta o que mejor te funciona. Cada uno de nosotros tenemos una galleta diferente que nos gusta más que otras. Y es lo mismo lo que pasa con los clubes. Los, hay clubes que son para diferentes personas y cada club busca atender cierto público o satisfacer las necesidades de sus propios clubes a través de colocar los ingredientes adecuados que para ellos son necesarios y que lo más importante es recordar que mientras tengamos ingredientes de calidad, nuestro producto va a ser de calidad. Entonces, los momentos de la verdad son nuestros, son nuestros estándares, los estándares más, simples, más simplificados, en los cuales podemos definir cuál, cuáles son nuestros ingredientes de calidad y a través de ellos definir si estamos fallando con alguno o si estamos teniendo exceso de algún otro para poder entonces lograr la calidad que cada club necesita. Y estos son seis. Primeras impresiones, orientación de la membresía, camaradería, variedad y comunicación, planificación de sesiones, fortaleza de la membresía y el reconocimiento de los logros forman los momentos de la verdad. Y cada uno de ellos los vamos a estar definiendo en las próximas diapositivas. Iniciamos con primeras impresiones y este ingrediente importante lo vemos desde que el socio entra a la sala de Zoom o llega a la sala en la cual estaríamos sesionando presencialmente si fuera el caso, es decir, desde el cómo recibimos a los invitados. ¿Los recibimos? de manera efusiva o simplemente los dejamos que lleguen y se sienten o simplemente dejamos que sean un cuadro más dentro de nuestra plataforma Zoom. Es importante recibirlos y hacerlos bien, sentir bienvenidos para que sí se empiecen a enrolar dentro de nuestra organización. Seguido de, de preguntarnos, ¿tenemos una sala profesional? Es decir, y no solamente en presenciales, sino también en Zoom. Estamos usando fondos que expresen la marca como nos manda nuestra sede internacional, es decir, usamos los fondos de Zoom o de la aplicación que estemos utilizando, nuestra sala de Zoom es fácil, es fácil de acceder, es decir, puede acceder cualquier persona o si estamos en una sala presencial, la, digamos, la ubicación o la distribución que nuestros manuales Recomiendan, es en herradura o en U, en el cual la trilla está enfrente, está bien ordenada al momento de llegar, nuestro oficial de asambleas se esmeró en colocarla de buena manera. Seguido de la ubicación o la plataforma, en, si estamos en presencial, nuestra sala se encuentra en un lugar que es percibido como seguro, que es accesible para la mayoría de las personas que van a, que van a llegar a nuestra, a nuestra sesión, o incluso... Si nuestra plataforma es tal vez del dominio de la mayoría de las personas, o tal vez necesita bajar algo muy complicado para poder utilizar. Hay que cuestionarnos todo eso desde el momento en el que estamos planeando nuestras sesiones. Y sobre todo, los hacemos participar a nuestros invitados al momento de estar en nuestras sesiones Creo que esta parte y sobre todo este momento, la verdad, es el que más información nos va a brindar de este, de este momento en específico. Porque si nosotros les preguntamos al final de la sesión a nuestros invitados, oye, ¿qué te pareció la sesión? Desde ese momento vamos a obtener mucha información, porque algunos nos dicen, me gustó mucho la sesión, las personas están muy bien preparadas, eh, me fue fácil llegar... O a lo mejor no entendí la dinámica, me perdí en algún punto. Creo que si podemos definir qué también estamos haciendo este momento, la verdad, es al momento de hacer esa pregunta. Por lo tanto, nunca olvidemos hacerla. Al final, nuestro presidente, nuestro vicepresidente de afiliación o la persona que está encargada en nuestro club de atender a los invitados al final, nunca lo olvide. Que lo hagan la pregunta y si puede ser en público, mejor así. Todos obtenemos la retroalimentación que necesitamos. Seguido de la orientación del socio. En algún momento, el, el invitado llegó. Logramos tener una sesión excelente y se unió. Entonces, es momento de orientarlo. Que se vuelva parte de la organización y que se enrole cada vez más dentro de ella. Para eso, hay que darle orientación desde el principio y es introducción de socios nuevos, es nuestro primer momento la verdad. Y este se refiere a que se presente al socio nuevo ante el club a través de tal vez una ceremonia específica que el club puede definir de ¿Cómo darle la bienvenida al socio? Algunos clubes, y lo que más he visto es que les den la promesa de Toastmasters, que incluye los 10 puntos, que es algo que se compromete cada uno de los Toastmasters a hacer en su trascender en el club. También la CD recomienda darles el pin de bienvenida y un listón también de bienvenida, que eso ya cada tesorero... Puede meterlo dentro de su presupuesto, si es que el presupuesto, si no, con el simple hecho de darle una ceremonia de bienvenida, estamos cumpliendo con este punto. Ahora, el socio ya está dentro del club, que es importante seguir dándole un mentor que alguien se, sea la persona específica que le va a dar el seguimiento en sus primeras funciones, en sus primeros discursos, que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer para poder lograr los objetivos que está haciendo. Entonces, hay que preguntarnos, ¿tenemos un programa de mentorías en el cual se le asigna a un socio nuevo un mentor en cuanto entra? Hay que hacerlo si no lo estamos realizando en el momento. Luego, ya que tiene un mentor, está listo para participar de la manera más inmediata posible. Por lo tanto, hay que, hay que invitarlo a que presente su rompehielos de ser posible o que empiece con una función. Yo sé, todos hemos iniciado alguna vez siendo tomadores de tiempo. Entonces, hay que empezar a enrolar. En cuanto sea introducido el club, meterlo a trabajar en el momento más próximo. Y, por supuesto, hay que saber qué objetivos tiene. Entonces, hay que aplicar la encuesta de objetivos que la Sede Internacional nos brinda para poder conocer qué está buscando esta persona. A lo mejor está buscando liderazgo, a lo mejor solamente quiere comunicación o tal vez ambas. Entonces, si nosotros nos preocupamos por entender cuáles son sus necesidades, le podemos brindar los roles, le podemos dar la orientación y, sobre todo, la mentoría, para que lo logre y se involucre cada vez más dentro del de club. Ahora, el socio, el invitado se convirtió en socio. Después ya se enroló por, para sus primeras sesiones. Ahora hay que hacer lo que pertenezca. Y en los, en los momentos de verdad de compañerismo, variedad y comunicación, Empezamos a ver esto. Desde en el momento en el que somos socios y nos saludamos, formamos parte más allá de ser simplemente socios de un club. Nos volvemos amigos, nos volvemos compañeros. Y eso se ve desde que nos recibimos efusivamente. Hay que empezar a saludarnos desde el momento en el que entramos a la sesión. Y obviamente, si no está la sesión. Ya corriendo, si no, pues hay que guardar un poquito de silencio y al final, por supuesto, hay que recibirnos con efusividad. Entonces, empezar a saludarnos todos es indispensable para poder generar mayor pertenencia. Luego, la planificación de sesiones divertidas. Y a esto se refiere en que sean variadas, que las personas puedan participar y que no siempre se hable de lo mismo. Por lo tanto, planificar sesiones divertidas es indispensable. Y como bien decía nuestro fundador, Ralph Seeds aprendemos más cuando nos estamos divirtiendo. Entonces, hay que cumplir con esta parte de divertirnos en las sesiones para poder enrolarnos más dentro de ellas. Si sí, ya tenemos sesiones divertidas, ahora hay que participar constantemente. Tenemos socios que estamos participando constantemente dentro de nuestro club o simplemente son las mismas personas que están participando. Es indispensable hacer que todos los socios estemos constantemente tomando funciones, constantemente presentando proyectos y creciendo todos en conjunto. Porque si solamente son uno, porque ah, ya va a terminar su nivel, ah ya va a ser, ya va a darnos nuestro nivel 5, que es el que necesitamos para el DCP. al contrario... Hay que buscar que la participación sea constante, sea variada y sea participativa para que esto al final concluya con las metas del programa de Club Distinguido. Entonces es al revés. Participo y obtengo un resultado después de este. Igualmente, vamos más allá de ser un solo club que se reúne todos los martes a las 7, termina a las 9. Y ya no nos hablamos en toda la semana, ya no somos más allá que socios. Lo importante aquí es a través de estos tal vez eventos sociales que se piensa o se propone que los hagan con cierta regularidad, que los socios empiecen a volverse más que socios, que se vuelvan amigos. Porque si sentimos que pertenecemos a un lugar en el cual compartimos, no solamente de ser socios de Toastmasters, sino que compartimos gustos, compartimos semejanzas, eso genera pertenencia y evita que haya mayor rotación de la que ya se espera con cada, en cada año. Porque no, es, in, es imposible pensar que, o oh, bueno, si, si hay casos en los cuales empiezan 20 socios y terminan los mismos 20 socios, pero hay, es muy probable que dentro de un año vaya a haber cierta rotación, pero podemos hacer que esta rotación sea menor a través de eventos sociales que podamos organizar y volvamos más que socios, amigos. Además, asistimos a actividades fuera del club, ¿y a qué me refiero a actividades fuera del club? Y no hablando de las sociales, sino las actividades que están gestionando tal vez nuestros directores de área, nuestros directores de división, el trío del distrito, como lo que están haciendo hoy justamente ustedes que están asistiendo a una actividad fuera de club que igual al final podrían conocer a otras personas, trabajar con ellas, conocer cómo, se hacen otras, cómo lo hacen en otros clubes. Creo que esto es de mucho valor y gracias a ustedes que hoy lo están haciendo. Por lo tanto, si no lo estamos haciendo en nuestros clubes, es momento de fomentarlo y empezar a involucrarnos más dentro de nuestra organización. ¿Y por qué no ir más allá? No solamente quedarnos con, lo que, con actividades fuera del club, sino hacer actividades entre los clubes. Y ahí es parte de empezar a hacer conexiones con otros clubes, empezar a formar alianzas, Conocer simplemente cómo lo hace en este, en este club. Qué ingredientes importantes e indispensables está teniendo este club que tal vez nosotros no lo vemos tan importante. Ese contraste les va a dar mucha riqueza a sus sesiones y van a empezar a comparar y decidir si también tenemos el producto que queremos o podemos todavía mejorar lo que está. Ya estamos ofreciendo a nuestros socios. Y por último, como parte de la comunicación y de este tercer momento de la verdad, presencia en las redes. ¿Estamos constantemente comunicando qué estamos haciendo dentro de nuestro club o solamente se queda dentro de la sala de Zoom o de las paredes en las cuales estamos sesionando? Al contrario, hay que expandirnos, hay que dejar reconocer de a la sociedad y a todos los que nos rodean que estamos haciendo cosas importantes y que estamos trabajando dentro de nuestra organización. Lamentablemente he escuchado muchas veces que Toastmasters es el secreto mejor guardado. Así que este momento de la verdad específico nos invita a que rompamos con esa frase y que demostremos qué es todo lo que estamos haciendo para seguir creciendo. Y cuarto momento de la verdad, planificación de programas y organización de sesiones. Ah, ya somos socios, ya estamos enrolados, ya pertenecemos a este club. Ahora, a participar constantemente, a cumplir objetivos para mí y para el club. Entonces, un momento de la verdad y un estándar de clubes que logran objetivos de manera consecuente es... Tenemos una agenda anticipada, es decir, se publica esta agenda de nuestras sesiones con el tiempo necesario para que en caso de haber cambios, de haber cancelaciones, de haber cualquier imprevisto, tenemos esa flexibilidad de movernos y no estar improvisando el momento de nuestras sesiones. Por manual, la sede nos invita a publicarla por lo menos 24 horas antes de nuestra sesión. Por lo tanto, si no lo estamos haciendo, es una muy buena práctica en la cual podemos prevenir cualquier situación antes de nuestra sesión y aún así tener una sesión preparada, bien ejecutada y que sea de calidad al final de cuentas. Ahora, acá sigue la mentoría de las funciones. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que los socios sepan exactamente qué es lo que van a hacer para desempeñar sus funciones antes de la sesión, que va muy ligada con la parte de la mentoría, pero esta es específica de las funciones, que las funciones sean preparadas, que sepan que sean desarrolladas a conciencia y que brinden el resultado que estamos buscando para que todos los socios podamos crecer, ya sea a través de un discurso, a través de una evaluación, a través de una ejecución correcta de cualquier función. Entonces, a prestar mucha atención en esta parte, porque aquí el Toastmaster es responsable de verificar que cada una de las personas que van a participar sepan lo que van a hacer. Y además, también el evaluador general tiene la responsabilidad de trabajar con su equipo con anticipación para que se logre que las funciones se desarrollen de manera Excelente. En este caso, las evaluaciones para el evaluador general. Ahora, he, me he topado con algunos clubes, algunos proyectos que dicen este es un proyecto muestra, este es un, pro, este es un discurso de una educativa que se inventaron por ahí y bueno, me han contado, eso pasa en otros distritos, no en este. En otras regiones, muy lejos de aquí. Pero hay que evitar al 100% que cualquier discurso que se vaya a presentar en una, en una sesión, que no sea un proyecto de pathways o que no vaya a cumplir con un objetivo establecido de nuestra plataforma. Reitero, por si no se entendió bien, todos los discursos que se van a presentar en una sesión Toastmasters, es imperante que sean de pathways. Si ya estás haciendo el esfuerzo, si ya vas a presentar, que te cuente, que te cuente dentro de tu crecimiento, que te cuente para tu nivel, que al final de todo ese esfuerzo obtengas el resultado a través de pathways. Entonces, educativos a tomar mucha nota de qué estamos pasando dentro de nuestras sesiones para que los para que los socios presenten siempre siempre procurar que los discursos sean de manual o de nuestro programa educativo padres ahora la puntualidad es algo de lo que muchos clubes adolecemos y es importante preguntarnos estamos iniciando nuestras sesiones en tiempo y las estamos terminando en tiempo esto es parte indispensable de la planificación y organización de sesiones, Porque si no lo estamos logrando, hay algún cabo suelto que está quedando sin atenderse. A lo mejor es que un socio no, no supo cómo hacer su función correctamente. A lo mejor es que algún socio presentó una educativa que se inventó. A lo mejor es que la, la agenda no se presentó con tiempo y no sabíamos exactamente a qué hora íbamos a empezar y terminar. En fin, si no estamos terminando a tiempo y por consecuente tampoco estamos iniciando a tiempo, es porque estamos haciendo, hay algún cabo suelto que está por ahí. Entonces, es momento de reflexionar y decir, oye, ¿qué fue lo que pasó en esta sesión? ¿Y qué está pasando en, en sesiones consecuentes de por qué estamos terminando a tiempo de la tarde o a tarde? estamos iniciando tarde. Ahora, los Table Topics que sean disfrutables. Y esto se refiere principalmente a que los Table Topics sea, no generen un estrés excesivo en las personas que están dentro de nuestras sesiones. Principalmente para un Topics Master es indispensable saber a quién le estás preguntando. O sea, tal, tal vez tener un trasfondo de estas personas de, es un socio avanzado, es un socio nuevo, es un invitado, para saber qué le puedes preguntar y qué no. Por ejemplo, a un invitado se recomienda que le preguntes algo sencillo. Algo que simplemente lo haga participar y que sienta y que su único estrés sea empezar a comunicarse. Ahora, tienes un socio que ya es que ya tiene tal vez un poco de tiempo. A ¿vale? ver, sí, pregúntale lo que tú quieras. Y si ya tienes a un socio avanzado, pregúntale, rétalo para que siga creciendo a través de la participación de Topics Master. Igual, a un invitado siempre es importante preguntarle: ¿Quieres participar? Porque a veces algunos, en lo particular, cuando yo llegué a mi primera sesión, no me preguntaron. Y sí me hizo, sí fue un shock para mí. Pero evitemos esas cuestiones, preguntémosle tal vez antes de la sesión o una vez que hayan visto al primer tópico, al, al primer table topic, perdón, ¿quieres participar? Ya viste la, la dinámica, ¿quieres participar, sí o no? Si no quieres participar, no hay ningún problema. Ojo, si somos socios, estamos obligados a participar. Evitemos preguntar quién quiere participar, quién sí si Eres el Topic Master, lanza la pregunta simplemente. Y si va para un socio, el socio está obligado a participar. Así que adelante, aprovechate de eso. Y terminamos esta parte de planificación con las evaluaciones. Y las evaluaciones efectivas se componen de tres partes principales que ya están dentro del formato de evaluación que te da cada orador al momento de, de presentar un discurso sí que inicies con las partes positivas ¿qué es lo que el orador ya tiene? ¿cuáles son sus fortalezas? seguido de ¿qué puede mejorar? aquí recomiendo no llenarlo de puntos que mejorar aunque tenga todas las áreas de oportunidad posibles, intenta darle dos o tres para que sean su pivote y desde ahí puede empezar a crecer, porque si no lo podemos incluso hasta llegar a, a, a abrumar de tanta área de oportunidad. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que atender? Eso es lo que le vamos a dar. Y la última parte de una evaluación efectiva, darle un reto. ¿Cuál es su siguiente paso para seguir creciendo? Y ese, ese, desde mi perspectiva, tiene que ser el reto. Para tu siguiente discurso, te invito a que hagas esto para que podamos empezar a, a generar esto. Cuando tú puedas responder cuál es su siguiente paso, entonces ese es el reto que le vas a dar al evaluador. Quinto. Quinto momento, de la verdad, fortaleza de la afiliación. Y este se refiere a que también estamos desarrollando todo lo anterior que se va a reflejar en estos números de membresía que vamos a estar teniendo. Como por ejemplo, tener una membresía sana. ¿Qué se refiere a tener una membresía sana? Eh, de, conforme a la sede internacional, la sede nos dice que una membresía sana es de 20 socios. 20 socios, entonces estamos teniendo sesiones en las cuales estamos teniendo, estamos reclutando personas como para tener nuestra membresía sana y seguido de eh, tenemos una buena retención de los socios, es normal y de hecho la sede lo sabe lo tiene contemplado, no por nada las metas 7 y 8 del programa de club distinguido te piden 4 y 4 socios nuevos a lo largo de todo el año, porque la rotación promedio a nivel internacional es de ocho socios cada año. Entonces, si nosotros tenemos una buena retención, podemos amortiguar este efecto que todos los socios tenemos en algún punto, que cambiaste de trabajo, cambiaste de ciudad, eh, los, tus tiempos ya no te dan, y es imposible poder a veces retener a los 20 socios con los que iniciamos. Entonces, si tenemos una buena retención, podemos amortiguar esta rotación que tenemos cada año. Además, si nosotros promocionamos de forma activa las, el, nuestro club, esto genera que esas personas que se vayan entren dentro de un flujo en el cual otras personas nuevas a través de la promoción van a entrar. Bueno, entonces, Estemos siempre promocionando qué es lo que estamos haciendo, que nuestras redes sociales hablen de lo que estamos haciendo dentro de tus los masters, que se vean los beneficios que estamos teniendo y así, por supuesto, vamos a poder contagiar a las personas que están a nuestro alrededor para que sigan entrando dentro de nuestra organización. Seguido de tener sesiones divertidas y que sean constantes. Y esto se refiere más a la, a la continuidad, que tengamos sesiones establecidas, tal día, tal hora, tal, tal. Y que estas, por supuesto, tengan la diversión implícita en las cuales podamos seguir creciendo y de una manera muy amena. Ahora, reconocimiento de sponsor. Soy un socio que traje a una persona al club y e hice, e hice todo el trabajo de enrolamiento, hice todo el trabajo de generar la venta, la cerré. Al final... ¿Qué pasa? ¿Se me reconoce o no se me reconoce? Como líderes de, los, de nuestros clubes, siempre es importante reconocer a los socios y siempre hay que hacerlo en público. Por cualquier esfuerzo que hayan hecho y el traer a una persona nueva que la hayan inscrito, creo que es una de las labores más importantes que podemos tener dentro de, nuestra, de nuestro club. Entonces, darles siempre el reconocimiento. El mencionarlo en sesión es importante, pero también hacerlo de manera oficial a través de la plataforma. En la plataforma, especialmente en Club Central, al momento de dar de alta a un socio nuevo, la misma plataforma te pregunta, ¿este socio tiene un sponsor? Es decir, que alguien lo trajo, alguien trabajó su membresía y se unió gracias al esfuerzo de estas personas este listado que se va a ir llenando conforme a cada socio vaya trayendo por supuesto le va a traer beneficios no solamente las habilidades que se desarrollar el traer a un socio nuevo sino que también si traes cinco socios diez socios incluso hasta 15 socios nuevos la sala internacional te da un reconocimiento ya sea que puede ser un pin e incluso algunos cupones para que puedas utilizar en la tienda de la página. Entonces, tenemos doble reconocimiento si lo hacemos constantemente. Y hay que preguntarnos si tenemos programas de afiliación constantes. Es decir, que nuestro vicepresidente de membresías de afiliación o el comité en conjunto esté generando programas en los cuales estemos invitando constantemente y que se nos invite a hacerlo constantemente. Hay muchísimas campañas que podemos implementar como la sesión del amigo, el uno más uno que cada socio traiga a una persona, en fin, la carrera de invitados, son algunas por mencionar de las tantas que podemos hacer para motivar a nuestros socios a seguir invitando a nuestros diferentes invitados. Bien, una vez que ya tenemos la afiliación, que ya tenemos sesiones de calidad, que ya tenemos un reconocimiento una, un seguimiento vienen los logros y cada logro hay que reconocerlo y cuando hay que hacer el reconocimiento de manera inmediata el primer momento del punto 6 es el reconocimiento debe de ser inmediato en el momento en el que un socio logró un nivel que invitó a una persona y la, y la afilió o por qué no Simplemente el que un socio se, haya, re, se ha, haya obtenido tal vez un aumento o haya hecho tal labor social que pueda vincularse de alguna manera u otra a las habilidades que tiene dentro de todos los másters, es digno de reconocerlo. Entonces, los invito a que siempre reconozcamos de manera rápida a cada uno de nuestros socios en cuanto logre algo. Y cómo podemos también reconocer y estar mostrando a los socios cuánto han avanzado es a través de la gráfica de progreso. Es muy motivador el mostrar una gráfica la cual diga, ya presenté los primeros tres discursos de mi nivel 1, me falta uno. Y generalmente esta es una gráfica que puede, que puede desarrollar el eh, vicepresidente educativo y mostrarla a cada sesión. Es Llevamos este avance, tal persona ya nada más le falta un discurso, ¿por qué no lo invitamos a que ya presente el siguiente y termine su nivel? En fin, la invitación es generar esta gráfica que podamos exponer cada sesión y que muestre el avance de cada socio. Créanme, también funge un tema de eh, generar un poquito de presión social para que los socios que se van quedando un poco más atrás... Empiecen a participar, empiecen a ver el cambio en otros y se inspiren a desarrollar más funciones y presentar más proyectos. Ahora, una parte indispensable de generar reconocimiento es hacerlo público. El reconocimiento en privado es bien recibido, pero si lo hacen en público, creo que a todos nos gusta el recibirlo de esa manera. Así el socio se siente más parte del club y los diferentes socios lo van a motivar para que siga logrando más. Entonces, reconocimiento siempre público. Además, hay que reconocer a los líderes de nuestros clubes, de las áreas, divisiones, distrito, región, internacionales que nos llegan a visitar. Al final de cuentas, estas personas están trabajando para que nosotros podamos aprender más y podamos desarrollar más habilidades de manera más eficiente. Así que el simple hecho de reconocerlos, de saber qué hacen un poquito más allá, créanme que es muy motivante para los que están en esa posición en ese momento. Y por qué no, también genera el, la, el prospectar lo que una persona, lo que un socio puede lograr hacer si toma un rol más arriba o simplemente dentro del club en cualquier rol de los del comité y por qué no pensar que pueda lograr más en área división distrito en fin entonces reconocimiento constante a estas personas que están haciendo tanto por nosotros y que el reconocimiento vaya enfocado al programa de club distinguido ya que se refiere esto que nosotros sí planeemos planeemos para lograr las metas que creamos posibles o que nos planteemos, que soñemos con lograrlas. Pero como bien decía en un principio, el motivar al socio a que logre sus propias metas va a dar por consecuente las metas del programa de Club distinguido Entonces, ¿qué quiere decir esto? Motivemos. Que motivemos a las personas adecuadas e indicadas en todo momento para que podamos lograr que éstas crezcan y por consecuente encontremos las, encont encontremos las metas del programa de distinguido que se nos dan cada año, que son las 10 básicas, en fin, eso ya es tema de otra práctica. Pero si se dan cuenta, estuvimos recorriendo un ciclo a través del de socio. Los momentos de la verdad inician desde el momento en el que una persona llega sin conocer al club y tiene primeras impresiones, es decir, cómo encuentra una sesión Toastmasters. Este invitado deja de serlo y se convierte en socio y comienza a ser orientado dentro del programa educativo de Toastmasters. Por supuesto, este socio necesita pertenecer a la organización, sentir ese, esa pertenencia, a través del compañerismo, la variedad, la comunicación, que los socios se vuelvan más que socios, sean amigos y que una vez que se siente parte de algo, empiece a participar y lograr metas en conjunto para el socio a través de la planificación de los programas, la organización de las sesiones, quien participe todo lo que pueda. y que este mismo empiece a favorecer en la fortaleza de la afiliación. Es decir, que el simple hecho de él sentirse perteneciente a algo, fortalezca la afiliación a través de que esta otra empiece a invitar a nuevas personas y empiecen estas nuevas en este mismo ciclo por el cual él está pasando. Y que concluya con los logros con los logros que cada socio se planteó en algún momento o que soñó desde que tuvo esa primera impresión en nuestra primera sesión. Así que esto es un ciclo, un ciclo que todos pasamos y que seguramente muchas más personas van a seguir pasando. Por lo tanto, lo importante es que nosotros como líderes de club nos demos a la tarea. De beneficiar que este ciclo tenga los ingredientes correctos, tenga las medidas necesarias para llenar las necesidades de nuestros socios o nuestros invitados, y que podamos diferenciar que una sesión de caridad es diferente a un club de caridad, ya que una sesión de caridad se basa en efectuar al 100% las funciones de una sesión y que se desarrollen en excelencia. Pero un club de caridad involucra, sí, tener sesiones de caridad, pero que toda la experiencia del socio sea de excelencia, que tenga la mentoría, que tenga evaluaciones efectivas, que tenga más que socios amigos. En eso es que se diferencia un club de caridad de Solamente tener sesiones de caridad. Por lo tanto, amigos, la invitación es esta. Encuentra tu propia fórmula. Si sí, a algunos les gusta las galletas con más chocolate y a otros con menos. Cada club es diferente, así como esas galletas. Y si tú encuentras la fórmula que le va a dar el toque especial que va a atraer a tus socios, los va a tener contentos y los va a tener generando logros para ellos mismos y por consecuente al club? Entonces, tendremos clubes de calidad. Señor, sus master? Excelente, mi querido Abraham. Vamos a compartirte aplausos virtuales con íconos, porque efectivamente la información que nos estás compartiendo es información de valor totalmente aplicable, aquí no hay nada de teoría, toda esta función de, de poderlo llevar a la práctica, mira, te están llegando ya los aplausos virtuales, es parte de lo que nos toca vivir, <ríe> y mira, hay aquí la respuesta de las personas, de, de los compañeros asistentes, hay algunas preguntas, mi estimado Abraham, vamos a dar espacio a, al tiempo para preguntas y respuestas, y hay algo que nos están preguntando mucho, es que si el material que acabas de compartir está disponible en algún lado, o dónde lo pueden consultar o bajar. Así es, está disponible dentro de la eh, página de calidad, si no me equivoco, y eh, va a estar presentándose este mismo material dentro de la plática que va a darles el listón de, de compromiso con la calidad. El equipo de calidad del distrito eh, tiene esta presentación y se está preparando para el momento en el que los clubes pidan o agenden esta también la van a tener y la van a tener dentro de, sus, de su sesión, para que así este material llegue a cada una de las personas que eh, necesita llegar. Fíjate que, aunado a esta pregunta, podría parecer una pregunta muy básica, pero la vamos a hacer porque no todo el mundo lo, lo sabe. Pregunta a Juan Pablo, ¿y cuál es la página de la calidad? O sea, dices que va a estar en la página, ¿cuál sería si la quieres poner o comentar? Porque hay compañeros que seguramente no, no la conocen. Sí, tengo un segundo, eh, si quieren en algún momento la comparto dentro del chat y bien, eh, bien. siguiente, seguimos con preguntas. En sí, como claro, no. En, eh, en algún momento de la plática hablabas del tema de la informalidad, eso sí en ese momento estaba comentando, que a veces es de informalidad, pero que existen contratiempos, sin embargo, cuando ya es frecuente, pues eso ya es informalidad, ¿no? entonces ahí está haciendo acotación, pues, de que la acotación del tema de la informalidad, no sé si quieras eh, redundar al, al respecto, Claro, eh, al final de cuentas estamos en una organización que nos pide como parte de nuestros pilares tener excelencia dentro de nuestras participaciones. Y si nosotros queremos ten, cumplir justamente con el momento de la verdad de primeras impresiones, de primeras impresiones eh, lo importante es justamente siempre tener mucha... Eh, un plan B, siempre tener una forma de solucionar las cosas e incluso la forma de cómo sortear cualquier obstáculo. Al final de cuentas, para eso estamos aquí, para formarnos como líderes y para poder salir adelante de cualquier incertidumbre que tengamos. Y no por nada estamos en una organización que decimos es un lugar seguro, porque si nos equivocamos aquí, no pasa nada pero si nos equivocamos fuera, si tenemos una, si empezamos a tener juntas informales, si empezamos a eh, generar contenidos o cualquier eh, evento que sea informal, entonces ahí sí podemos tener una retribución ya sea en nuestro trabajo, en los ingresos que tenemos a través de nuestras empresas. Entonces creo que es la mejor manera de empezar a practicar el cómo sí plantearnos hacer las cosas de calidad, hacerlas en tiempo, hacerlas en forma a través de nuestras sesiones y por supuesto hacerlas lo mejor posible a través de nuestro valor de excelencia. Comentas algo Abraham, que a mí me parece muy valioso, porque es importante recalcar la, la, la situación donde vamos al club para aprender y se vale que en el club nos equivoquemos, ¿verdad? Yo al final estamos aprendiendo para que, como tú dices, cuando estemos en el día a día, en el trabajo, en la escuela, en una presentación, una conferencia, pues no nos suceda. Bien por la, la, la, la acotación que haces, mi estimado ponente. Pregunta, eh, nos comenta Jorge Navarro, ¿De quién es el logro cuando se inscribió un socio? ¿Es de quien solo lo trajo o de quien hizo el trabajo de cerrar la venta, por, de, bueno, por llamarle venta, ¿verdad? Eso, eso es algo que bueno, de mi, desde mi perspectiva yo ya he sido eh, vicepresidente de afiliación dos veces y en lo que he visto que funciona mejor es plantear las reglas o dejar muy en claro el, cuál es el trascender de esto. Por ejemplo, lo que he, lo que he hecho normalmente es... Dejarles bien en claro. A ver, para mí, el que cierra la venta, el que lo lleva, le da seguimiento y desarrolla las habilidades de convencimiento, de inspirar al sos, al nuevo invitado, en fin, el que desarrolla las habilidades es quien se debe de llevar el sponsor. Esto es muy desde mi perspectiva, porque así algo que te digan la página tal de tal manual, dice que la persona que lo lleva simplemente se queda con el sponsor, no existe. Entonces, creo que ahí es importante dejar muy en claro, tal vez con el vicepresidente de afiliación, cuál es el mecanismo. Pero para mí... 100% es la persona que desarrolla las habilidades, que convenció, que inspiró y que lo acompañó a lo largo de todo su proceso. Al final, mi, mi estimado Abraham, pues es comunicación, ¿verdad? Ponerse de acuerdo desde un principio para no estar eh, negociando o peleando o queriendo quedarnos con, una, con, con un logro o un mérito que no estaba bien establecido desde un principio. Excelente. Fíjate que ya, Jessica, nos hace el favor de poner la, la liga de, de, de calidad. Muchas gracias, Jess eso es trabajo en equipo, estar apoyando para que nuestro ponente se concentre en las respuestas. Eh, muy bien, este, vamos a pedirle a nuestro director de calidad que nos dirija unas palabras. Por favor, está a punto de, de pasarse a otro aparador. Ah, no, creo que creo que tiene es que estamos aquí con el, con el tiempo con el tiempo encima. Pues mira, mi estimado Abraham estoy eh, pues estoy seguro y convencido de que esta plática sin duda puede ayudar a mejorar la forma en la que actuamos en las sesiones en nuestros clubes, para que podamos siempre tender hacia la excelencia. Ha sido muy clara tu explicación, ya está puesto el sitio donde va a estar eh, la información que nos has compartido y también nos preguntan si la, la grabación va a estar disponible. Sí, la grabación se queda en, el, en la página del Facebook, en el fan Page y eventualmente también en YouTube. Entonces, si no hubiese alguna otra pregunta, pues vamos a... ¿Hay alguna otra pregunta de la audiencia? Eres muy claro, Abraham. Los conceptos que nos viertes son muy claros. Eh, te quiero agradecer tu participación, tu tiempo, tu servicio, eh, tu generosidad de estar aquí compartiendo con nosotros tu experiencia. Y, pues, bueno, no olvidemos que esos webinars están hechos y diseñados especialmente para que tú, tu socio, tenga siempre información a la mano, información real, oportuna y, y a, a con buen tiempo para que se pueda aplicar. A nombre de nuestro director de calidad del Distrito 4 Arturo Aubry, te felicito por estar aquí y, mi estimado Abraham, te agradezco infinitamente tu tiempo y estaremos pendientes para los próximos webinars. Eso sí dice que ha sido muy claro y que está muy agradecida y te aplaudo muchísimo. Pues bien, una vez más, el distrito 34 está participando y consciente de poder acercarte cada vez información de más valor. Muchísimas gracias, Abraham. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y nos vemos en el webinar de la siguiente transmisión. Que tengan todos una maravillosa tarde. Dios los bendiga. Los abrazo a la distancia. Contrario, muchas gracias a todos. Nos vemos. Cualquier duda, estoy de servicio.